Hola amigos de YouTube, los adoran, magnate del universo, el más poderoso de todos los tiempos. Eh, y el día de hoy les tenemos una excelente noticia y es que ya estoy de vuelta en mi canal principal. Recuperamos nuestro canal de YouTube, este mismo, lo recuperamos Paralogía y estoy de vuelta. Eh, y no me podía, eh, no podía empezar a subir videos nuevos sin antes notificar esto. Ya el día de hoy recuperamos nuestro canal de YouTube hace aproximadamente cuatro horas. Como yo les eh, había explicado, mi canal fue hackeado por un hacker después de que yo eh, descargué un software de internet que tal vez no debía descargar. Eh, entonces, cuando ingreso al programa, la, la computadora empieza a parpadear y ahí es cuando me empezaron a robar toda la, la información, ¿no? Eh, y bueno, lamentablemente pensábamos que ya no íbamos a recuperar nuestro canal, ya que después de que eh, reportamos que nuestro canal fue hackeado, eh, pues lamentablemente, supuestamente nos cerraron el canal y nos la pasamos cuatro meses intentando recuperar el canal y nada parecía funcionar, mandábamos correos, eh, mandábamos apelaciones y nada funcionaba hasta que hace unos días me comuniqué con el equipo de YouTube de asistencia en Twitter, que por, suerte, que por cierto, felicidades al equipo de asistencia de YouTube en Twitter, muchísimas gracias, les quiero agradecer porque gracias a ellos recuperamos este canal en más o menos eh, una semana. Eh, y bueno, yo creo que eh, quien me hizo esto, pues lo hizo con mucha maldad, mucha muy mal sentimiento. Pero yo creo que la reflexión y la moraleja de, de todo esto es que al final eh, el mal no triunfa sobre el bien. Y puede parecer que el mal está ganando la batalla, eh, puede parecer que lleva todo a su ventaja y que ya ganó, pero al final el, mal, el bien siempre gana, siempre triunfa sobre el mal aunque al principio no lo parezca así, y yo creo que este es un gran, gran ejemplo de eso. No voy a dar información y más detalles sobre el hacker, nada de eso, porque no vale la pena. Eh, yo también aprendí que no, nunca había tenido una experiencia con, una, con un virus, es la primera vez que es que me pasa esto, pero esto es increíble, porque realmente nosotros pensábamos que no íbamos a recuperar el canal de, de paralogía pero al final lo hemos recuperado eh, aparentemente como yo les dije en, en, al principio de este video supuestamente quien nos canceló la cuenta fue YouTube pero aparentemente no fue así sino que fue el hacker quien se hizo pasar por YouTube él me mandó una especie de correo y me bloqueó el canal y bueno, se hacía pasar por YouTube para que yo ya no tuviera esperanzas de que me lo iban a devolver pero investigamos y logramos eh, dar con el meollo del asunto y paralogía está de vuelta con recuperar este canal tengo que decir que verdaderamente costó sangre y sudor y lágrimas, costó muchísimo trabajo, pero al final lo hemos eh, recuperado, y bueno, vamos a continuar con la programación normal de este canal, subiendo videos, eso quiere decir que sí va a haber el evento de la coronación del maestro Alfa Paralogía, que se va a llevar a cabo en la ciudad de Nueva York, eh, vienen muchísimas cosas, muchísimos proyectos eh, interesante es la película de paralogía que también viene eh, y la serie animada y en 3D que también viene la cual ya estamos desarrollando desde hace algún tiempo eh, Bueno amigos de YouTube, no quiero hacer demasiado largo este video ya que voy a empezar a subir videos de nuevo y pues nada, les quiero agradecer a todos ustedes por estar suscribiéndose a este canal que por cierto, tenemos un video eh, para todos ustedes que pensábamos que ya no íbamos a poder subir, pero que ahora sabemos que vamos a poder subir. Muchas gracias y estoy muy feliz. Y espero que ustedes estén muy, pero muy bien. Hasta pronto. Ha vuelto para lo bien.